La tierna foto de Mirko y Magnolia, la hija de la China Suárez. Marley publicó una imagen de su hijo junto a la beba de la actriz, fruto de su amor con Benjamín Vicuña, y recordó cómo se conocieron los pequeños. Mírala en la nota. La china Suárez y Benjamín Vicuña festejaron el jueves pasado el primer cumpleaños de su hija Magnolia. A través de su cuenta de Instagram, Mirko le deseó un feliz cumpleaños a la pequeña y le dedicó unas tiernas palabras. En julio de 2018 cuando me encontré con la hermosa Magnolia en Madrid. Ella cinco meses y yo nueve meses. Nos agarramos de las manos y nos llevamos genial. Feliz cumple Magnolia, escribió Marley haciéndose pasar por su primogénito. Mira. El tierno saludo de Marlene y Mirko a Magnolia, por su primer añito, foto inédita. Y un divertido blooper. El conductor saludó a la hija que la China Suárez tuvo con Benjamín Vicuña por su cumple y recordó cómo se conocieron los bebés. Muy emocionados, Benjamín Vicuña y la China Suárez saludaron a su hija, Magnolia, por su cumpleaños a través de las redes sociales. La pequeña ya cumplió un año. Su mamá y su papá fueron los primeros en felicitarla, pero no los únicos. Marley y su hijo, Mirko, le desearon un feliz cumple a la pequeña de la manera más tierna.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 ¡Feliz cumple Magnolia!. Mirko y Magnolia se conocieron el año pasado, cuando Eugenia recorrió España junto a Marley en el ciclo por el mundo. Si bien la mayoría hizo referencia a la tierna postal de los bebés agarrados de las manos, Muchos se hicieron eco de la confusión del conductor. Es que en 2017, Mirko y Magnolia. Todavía estaban en camino. Muy tiernos. El tierno saludo de Marley y Mirko a Magnolia, por su primer añito. El conductor y su hijo le desearon un feliz cumple a la pequeña de la manera más tierna. Mirko, el hijo de Marley, continúa despertando ternura en los millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. Su papá se mostró ingenioso a la hora del cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez y se las arregló para que Mirko la salude.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 «Feliz cumple Magnolia», escribió el conductor simulando ser el pequeño ya reconvertido en alumno. Al mensaje lo acompañó con una foto inédita de Mirko y Magnolia. La fotografía pertenece a un viaje que compartieron ambos. La imagen desborda ternuna, ambos niños tomándose las manos, ella muy sonriente, mientras se ven los brazos de sus papás sosteniéndolos. Pese a que la publicación dice que se conocieron en julio de 2017, la realidad es que su primer encuentro fue en 2018, en las grabaciones de Por el mundo. Cuando la China Suárez fue una de las invitadas del ciclo de Marley en la que recorre en distintas ciudades de todo el planeta. El afectivo mensaje de Mirko a la hermosa Magnolia por su cumpleaños. Mirko, el hijo de Marley, compartió con sus 2.8 millones de seguidores una tierna foto junto a Magnolia, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña, en vísperas de su primer cumpleaños. Según el posteo que compartió el conductor en la cuenta de su hijo, la foto data del primer encuentro entre ambos bebés estrellas. Fue tomada en Madrid del 2018, cuando Magnolia tenía apenas 5 meses y Mirko ya 9 meses. En julio de 2017 cuando me encontré con la hermosa Magnolia en Madrid.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 La fotografía con la que acompañó el sentido mensaje es una de ambos tomándose las manos. De todas formas, hay un dato que llamó la atención de los seguidores de Mirko. Parece que Marley se confundió de año, ya que en 2017 aún no había nacido la cumpleañera. En definitiva, se trata de una foto capturada en 2018, cuando la China Suárez fue como invitada a España en el programa Por el mundo que conducía el papá de Mirko. Ambos padres de Magnolia también le dedicaron tiernos mensajes a su hija en su cumpleaños. El actor chileno, Benjamín Vicuña, escribió hace un año llegaste de un nuevo planeta, mi marciana favorita. Aún no logro entender tu idioma, pero ya te amo con locura. Feliz cumpleaños, Magnolia. Por su parte, la actriz de Argentina Tierra de Amor y Venganza le dedicó este mensaje. Feliz nacimiento a mi amor más chiquito, Magnolia. Te amo sin tiempo ni medida. La tierna foto de Mirko y Magnolia, la hija de la China Suárez.